Bueno, eh, Ahora eh, eh, no, no, pues, que me hablan del de quiero yo morirme. <risa> Señores, busca sonido más grande. <risa> ¿Quién? ¿Quién? Atención, quién? país. Volvió de nuevo. Volvió este muchacho. Yo creo que esta muchacha que lo tiene ahí como divariando. ¿Quién? Y lo, el otro Pero loco, ellos se o sea, reconciliaron. que va también. Ellos se reconciliaron. Que Bulín va también y viene a meter las dos patas. ¿Cómo que va también? Crazy ¿Cómo? Design mm. va a la televisión, a tirarle otra vez al alfa. Otra vez. Disfrazado de Guasón, que no le quedó mal. <risa> Dice que el alfa ha tirado abajo. Pónganme la carita de Guasón, como él fue. ¿Por qué, Guasón? Que ha tirado abajo el, el género, oigan eso. Mira, mira, mira. En un nuevo capítulo de la rivalidad que mantiene Crazy Design solo, porque <risa> el alfa no, el alfa nada. no ha tirado, fue especial de Halloween en el programa Extremo Extremo, donde disfrazado el personaje de WhatsApp volvió a cantar la canción infantil que debieran de mandarlo pero en versión Remy la gallina turuleca <risa> mira mira mira mira ahí, él mira, sí mira. sabe por qué, ¿Qué hizo feo eso de vez... ese hombre ¿eh? no, vestirse, vea, vea, vea, vea. eso fue eso es una manera sabia de vestirse de esa manera por por los por como está esa película actualmente en el ay, mundo ay, los comentarios que hicieron él el alfa en sus redes sociales hace unos días de que es el más pegado, claro está, y que nadie suena ni va a sonar más que él, Continua, continúa causando estragos en el abatido Crazy Design, quien volvió a referirse a su colega alegando de que es un egoísta, llamándolo talento limitado. Eso fue la, lo, que, lo que causó como esa no, quiquilla. Es quiquilla. Sí, Crazy dijo que lo molestó de los comentarios hechos por el alfa fue la forma del egoísmo, es decir, que, pero fue a él de 200 urbanos que a él le picó a él. De 200 urbanos. De do, como 300 urbanos que a él fue el único que le picó eso. Al decir que nadie sonará más que él. Usted lo que es es un egoísta porque usted debe saber que hay espacio para todos. Demuéstralo. Y al molestar <risa> que talentos nuevos y otros estén sonando por encima de él. Él haciendo de todo para llamar la atención, oigan. Que no, el Alfa está llamando la atención. Yo lo que ¿sabes? me da risa, lo que no entendí fue por qué Bullying está ahí. Bullying. O sea, en la canción está sexy está Crazy y está me metió bullying? bullying. O sea, pregunto yo por qué Bullying está ahí. ¿Qué tiene que buscar Bulín? Hay un hombre que está tranquilo, que, que no es. ¿eh? No, porque CX, y que supuestamente hizo la paz y ahora ya se hicieron enemigos. Yo no entiendo ¿Unos eso. Tenis, uno, yo, unos tenis. Bullying. Unos tenis del Alfa. Yo soy Bullying y vamos a borrar, borrar la canción. Y yo, que no me menciones. Chácame de alcance. Uno tenis de la alfa son <risas> más importantes que este equivocino. ¿Ah? No, no, no, no no no no no ahí no ahí no no más importante no no ahí no no en su carrera sí. no no no, no se, no, no, no. no, se quitó bien. No, no, no. bien no no no se quitó bien Oye, no no no se quitó bien no no no no comparto eso no comparto tampoco se quitó bien tiene palos hasta mundiales no, y tú no, lo sabes no comparto con, con él. con esa vaina de que lo que con que lo que la vaina de mundiales después de ahí ahí fue que está reculado después de ahí que lo que poniendo paquetico. y domingo y la que hizo con bowling Bolín. no está pegado se quitó bien ahora Bulín y sé también trabaja. Bulín está bien. Ajá. Bullying. Yo lo que no entiendo, eh, se le puede justificar a Crazy, porque Crazy tú que está buscando es pegarse más, porque claro, lo que está buscando porque no está. sonando. no está, sonando. No está utilizó sonando? esa ropa para ir a ese programa, eso lo que anda buscando. Sí. Claro que la Mira, canción con, la con Kiko y Crazy, con la canción con Kiko y Gracie, eso, okay. la gente eso lo que era, la, la gente identifica más a Kiko que sí. a él. Ahora, es lógico que Crazy si esté buscando un sonido, tirándole al alfa, está bien. Pero no no le entiendo a Bulín y a Seki. Y a si son dos artistas que están bien económicamente, son sólidos, hacen muchas fiestas, suenan bien, están eh, bien, están tirándole a ese tipo. Es verdad que el chisme es bueno, pero yo a veces como que hay chisme que no tiene lógica. Porque, ¿en qué momento alfa le ha hablado más en un ejemplo a Bulín? Oh. Eh, Rafa no ha hablado nunca más de bullying, pero bueno, cada quien con su cosa y cada quien con su bala. Vámonos eh, con una pausa y cuando retornemos, eh, viernes cristiano, ustedes saben, Renier siempre trayendo nuestros datos curiosos eh, de, de la Iglesia Católica y todo lo que tenga que ver con... De la iglesia nuestro... en general mejor. Exacto, que es en general. <ríe> Vámonos con la pausa. <música>